Bueno, como Lola ha dicho al presentarnos, eh, efectivamente, creo que el diálogo va a ser, eh, bueno, promete en cualquier caso, porque Miguel Zugaza, si alguien de los que está aquí no lo conoce, eh, esa es la razón por la que yo creo que tienen que existir estos miércoles, ¿no? Eh, porque es una persona que tiene una trayectoria absolutamente modélica dentro de la museística española. Historiador del arte, eh, empezó en el Reina Sofía, Estuvo, estuviste dos años en el Reina Sofía. ¿Coordinadas? ¿Exposiciones? O... Pero segundo. No, subdirector, de... subdirector de... Sí, eh, de conservación. ¿verdad? A continuación se fue a dirigir el Museo de Bellas Artes de Bilbao y ahí hizo exposiciones de bueno, Bodegón, Zuluaga, Sorolla. Y a continuación fue llamado a ser un joven director del Museo del Prado, donde se quedó durante 15 años, que ahí es nada, ¿no? Es el, es el director de, de la ampliación del Museo del Prado, como ahora, de regreso finalmente a Bilbao. Eh, va a ser también, es de nuevo el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao y es el director de, de la ampliación. Las dos polémicas, las dos uniendo justamente lo que hemos venido a dialogar esta tarde. ¿no? Arquitectura, pues en, en el caso de, de Bellas Artes, eh, el de Fernando Urrutia y de Gonzalo Cárdenas, con una intervención, no sin polémica, como cualquier intervención es, de Foster. Pero de eso va justamente esta jornada, ¿no? Ya pasó cuando Moneo amplió el edificio de Villanueva o incluso cuando decidisteis que Cristina Iglesias interviniese en la propia obra de Moneo. Este diálogo entre las artes y este diálogo entre artistas que, en realidad, se da a lo largo de toda la historia del arte, ¿no? Eh, solo hay que pensar en, en Picasso, interpretando a Velázquez, por ejemplo, o a, a Polke, más recientemente, interpretando a Goya, o a cualquiera de las intervenciones, a lo mejor, más arriesgadas, de las que ya, supongo que a lo largo de, de, de la tarde, intervendremos. Por otro lado, hablaremos, quiero decir. Eh, por otro lado, Álvaro Perdices, que también estudió Bellas Artes, y Miguel Zugaza tiene una relación en el tiempo, porque Álvaro coordinó exposiciones en el Museo del Prado, además de hacer su propia obra, que siempre ha eh, consistido, sobre todo en los últimos años, fundamentalmente en esto, en entrar, pero en entrar con un caballo de Troya en los museos para cuestionar las colecciones, para recordar la historia, para cuestionar a lo mejor parte de la historia, que es como se cuenta. Eh, solo hay que decir que actualmente, ¿qué artista tiene dos exposiciones a la vez, tan complejas como esta, por ejemplo, que no sé si ustedes la han visto, porque ese es el asunto, que la obra de Álvaro se camufla, pero entra para destrozar con el ánimo de influir visualmente, ¿no? Aquí tiene este, esta, esta intervención llamada el tercer patio. Tú nos explicarás mejor por qué, haciendo referencia a Córdoba, haciendo referencia a patios como el que estamos. Como antes decías, que si, no tuviéramos, si aquí no hubiera agua, me decías tú, no podríamos estar en un patio, ¿no? estaríamos imposible. Eh, y la otra intervención que tiene ahora mismo eh, Álvaro Perdices es en el Museo K2M, en, el, en la galería de, de Móstoles, una obra absolutamente, cómo, cómo describirla, cómo calificarla, ¿no? aterrorizante. Se llama, yo creo que con el título ya digo bastante. Se llama "Espejo y reino, ornamento y estado" y revisa, pues, todo lo que se encontró este hombre cuando entró, justamente en el Salón de Reinos. Lo revisa en tres fases, lo puedes explicar tú, porque si no yo no. ya no os acompaño. Y por eso me parecía tan valiente que dos personas que se han relacionado con el Salón de Reinos desde puntos de vista tan distintos, pues vengan tan enriquecedor, vengan aquí esta tarde a dialogar. Mi primera pregunta entonces sería, cuando traemos arte contemporáneo a un museo, con una colección ya conocida, con unos visitantes que saben lo que van a encontrar y que seguramente no andan buscando eso. ¿Por qué se hace y quién gana? Si sois muy educados me pondré más mandona. El primero, Nada, gracias por la invitación. Gracias María Dolores por por invitarnos a, a compartir esta, este tiempo en este maravilloso museo y celebrar el arte de esta forma tan valiente y tan extraordinaria con, una, con estas intervenciones que han hecho estos artistas y, y muy especialmente por la relación que tengo con Álvaro y con su trabajo a lo largo del tiempo, como ha dicho a Nacho, ¿no? pues, pues celebrar con él y ¿no? este, poderlo con, compartir ¿no? con con todos ustedes, ¿no? En esta en esta tarde, ¿no? Eh, yo creo yo creo que la eh, yo creo que hay que, que hacer dos dos apreciaciones eh, para, entend, para entender desde mi punto de vista esta relación aparentemente eh, difícil siempre entre lo contemporáneo y el museo y tal y es eh, una yo creo que el arte es responsabilidad exclusiva de los artistas incluso el arte retrospectivo porque muchas veces los historiadores del arte o los arqueólogos nos queremos hacer cargo de la propia eh, el arte de alguna manera ¿no? Pues eso es una responsabilidad de los artistas ¿no? y, y en cambio el museo es una responsabilidad de la sociedad ¿no? y a veces los artistas quieren hacerse también un poco responsables de los museos ¿no? pero yo creo que esa es una primera diferenciación y luego yo creo, que, yo creo que vivimos con cierto conflicto en la, la relación del museo tradicional digamos, con lo contemporáneo eh, porque en un momento determinado, en la historia de, la, de estas instituciones, que son los museos, que son instituciones muy jóvenes, hay que decirles, es una invención de la Revolución Francesa y por lo tanto eh, digamos, pues bueno, tiene una, una corta vida. El Prado celebró hace, hace, hace dos años ...su bicentenario, ¿no? es una historia muy corta... ...incluso para, para, teniendo en cuenta la historia del arte... ...que relata el propio museo. ¿no? Eh, pero en un momento determinado... ...se bifurca el camino del museo histórico... ...me, relaciono al museo, me refiero al museo de arte... ¿no? ...se bifurca el destino del arte... ...digamos antiguo, del arte moderno y contemporáneo... ...cuando se crea por circunstancias históricas... ...y, y por puras convenciones también... Eh, el arte en, en periodos, ¿no? Eh, y se, crean, se crea una institución separada del Museo Histórico que es Museo de Arte Contemporáneo, y eso lo hacen los franceses al principio con el Museo de Luxemburgo a finales del siglo XIX. Y luego, bueno, pues para todos, quizás el, el museo de referencia que señala con claridad lo que es un museo de arte contemporáneo es el MoMA de Nueva York, el, arte, el Museo de Arte Moderno, que es todavía mucho más reciente, ...desde los años 20 del siglo XX, ¿no? Eh, y en ese momento yo creo que se produce como esta especie de divorcio entre lo contemporáneo y el, y el museo, ¿no? que yo creo que afortunadamente ahora, poco a poco, creo que somos capaces como de ir, de ir superando. ¿no? Eh, pero sí que ha sido un divorcio bastante, bastante, bastante largo en el, en el tiempo. ¿no? Eh, yo soy de los que creo que, que, que benefician a los dos la relación... Del, del artista con el museo o casi diría que debe de beneficiar a los dos y si no, eh, creo que eh, no vamos por buen camino yo creo que cuando el arte contemporáneo se aproxima al museo histórico al museo patrimonial, como decís en la, en la presentación de, esta, de estas jornadas eh, cuando lo hace simplemente por una por interés eh, puramente, bueno, pues especulativo casi, pues yo creo que, yo creo que el, el, el museo tiene que reaccionar frente a eso, ¿no? Tiene que, haber, eh, tiene que dejar algo el artista en el, en, el, en el museo, ¿no? No es una relación fácil, no, eh, podemos hablar casi como un caso de estudio, eh, todo lo que el Prado, eh, o sea, la relación, y yo creo que estando con Álvaro, que es casi como un inquilino ya permanente del museo, del Museo del Prado, pues yo creo que podríamos casi centrar como un caso de estudio la relación de lo contemporáneo con el Museo del Prado, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, yo arrancaría por ahí diciendo que, que creo que es una relación eh, que, que te, debemos de recuperar, pero que también tiene, tiene, tiene sus normas, ¿no? Debemos de, de procurar esa, que esa relación sea una relación eh, positiva, ¿no? Yo cuando veo la la intervención que ha hecho Álvaro en, en este patio, ¿no? pues, eh, pues me parece tan aparentemente tan brutalista, ¿no? pero, pero también tan respetuosa, casi, casi, casi, casi es una, una intervención historicista ¿no? de, de un artista contemporáneo en un, en un museo histórico que entiende la identidad del museo e incorpora una narrativa contemporánea a una, digamos, a a casi la misión fundamental de este museo arqueológico. ¿no? Y, y, y ahí yo creo que este es un caso, por ejemplo, eh, perfecto para, para ilustrar el beneficio que tiene eh, esta operación, esta aventura un poco os, en la que os habéis comprometido tú como responsable de la sociedad y al cuidado de este museo y él como artista con la responsabilidad de su propio arte. ¿no? Eh, y me parece que bueno, este es un caso de éxito, ¿eh? creo. No, gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, muchas gracias, Lola, por, eh, por esta oportunidad de, y por estos riesgos y estas aventuras y a la Fundación Ardecor por eh, bueno, pues, traernos aquí y posibilitar de alguna manera eh, este, este encuentro, eh, mi encuentro con Córdoba, con… Con, eh, ...con el museo, que yo conocía cuando tuve nueve años... ...todavía se había hecho ampliación y estaban justamente excavando el, el, el teatro. Eh, eh, yo creo que la relación con, con el museo, especialmente con el museo patrimonial... Eh, ...en mi caso personal, quizás voy a hablar un poco desde mi práctica personal... ¿no? ...que es quizás lo que, lo, lo, lo que mejor conozco... ¿no? Eh, desde el punto de vista de la, de la creación ¿no? y, de, y de la tradición de imágenes, eh, creo que no hay tanta diferencia entre eh, las imágenes, eh, los objetos, las narrativas de eh, un museo patrimonial ¿no? y eh, las actuales. ¿no? Eh, en mi caso personal, yo siempre, eh, cuando, cuando he hecho este tipo de proyectos, han surgido eh, no tanto como una crítica institucional, ¿no? sino como una relación. ¿no? Es decir, a partir de esa relación, de ese conocimiento, ¿no? de desinvolucrarse, ¿no? es decir, eh, con, eh, con el lenguaje, con los objetos, con las narrativas de, de las instituciones eh, y de los objetos que se presentan, eh, a las cuales de alguna manera yo he respondido, ¿no? es decir, porque si no creo que no tendría ningún sentido. ¿no? Eh, es important, son importantes esas relaciones y son importantes también eh, la idea de museo no como un, eh, un lugar meramente contenedor o conservador de contenidos, de objetos sino como un, un lugar generador ¿no? de, de, de contenidos y en ese sentido eh, cuando nos planteamos la idea de, de, de generar eh, de, de alguna manera eh, eh, el museo tiene que cuestionarse a sí mismo tiene que interpelarse a sí mismo, y ahí la, la, la, yo creo que la, la posibilidad de la creación a partir precisamente de la propia materialidad eh, eh, museística, de la colección, de los edificios, es donde ya hace precisamente que yo creo que los, que los museos sigan vivos y que sigan, se, sigan contando eh, historias que de alguna manera se reactualizan, se renuevan, eh, que es un poco lo que yo he pretendido aquí, ¿no? Es decir,. Eh, eh, ...yo planteé un proyecto a la Fundación Ardecor... ...que se tituló El tercer patio... ...un poco mmm, sin conocer demasiado el contexto local... ...y fui aceptado... Eh, ...era un proyecto que no estaba pensado ni mucho menos Álvaro, para... ¿por qué no explicas por qué lo titulaste El tercer patio? Ah, ¿por qué lo, terci... <risa> ¿no lo titulaste El tercer patio? Eh, bueno, eh, mmm, los patios en Córdoba... ...pues es, es como un elemento fundacional... Eh, que también opera a nivel visual, a nivel turístico, eh, se, ha, se ha convertido de alguna manera también en una especie como de cliché, eh, pero son, digamos, patios que responden hoy en día pues, bueno, pues a, a una idea de color, a una idea de cierto fol, folclorismo vegetal, de colores que muchas veces de plantas que ya no, que ya no son producidas aquí, que vienen de Holanda, ¿no? bueno pues esta, esta especie de, de movilidad de los colores ¿no? y, y, y de cómo las tradiciones se van lapando eh, pero que generalmente ocurren siempre pues en el centro en los sitios históricos de alguna manera esta idea digamos de canon del centro ¿no? y, y bueno es decir a mí, yo últimamente pues siempre me ha interesado los lugares más eh, los intersticios la, la periferia donde eh, se plantean otras cuestiones yo creo que de, de jerarquía de jerarquía social de jerarquía de tejido cultural de eh, y en ese sentido, pues, eh, eh, presenté un proyecto pensando más en, en la periferia, ¿no? en, un, en un posible lugar de, de periferia, en un solar, en un patio de vecinos, de viviendas, eh, no sé, pues de eh, clase trabajadora. Y eh, evidentemente, por otro lado, existía esa relación con, eh, con el manifiesto de Gilles Clement de, del tercer paisaje. ...y con el texto de es del tercer estado, ¿no? que al final estamos hablando de, eh, de ese lugar... ...donde el pueblo empieza a manifestarse y empieza a elaborar de alguna manera otro tipo de, de, de, de lenguajes... ...de contenidos que responden a su propia realidad claro, ¿no? y, y, caso... y, y a poder, de alguna manera, y a uh -huh. su propio poder y visibilidad. Y en ¿no? el caso del tercer paisaje es sí. el lugar donde sobreviven uh -huh. las especies que... ...bueno, que están dejadas y como están descuidadas, pues pueden vivir, ¿no? Bueno, es, es, es, es ese es el lugar, yo creo, que es ese lugar donde eh, la naturaleza reconquista el lugar que antes fue suyo. Exacto. ¿no? Es decir, eh, yo creo que en este, en este sentido el término reconquista está muy bien usado, ¿no? Porque era un espacio suyo que ellas vuelven a uh -huh. ocupar de una manera absolutamente eh, salvaje, violenta y anárquica... Pero, de alguna Creo que manera, es como actúa la naturaleza. Efectivamente, ¿no? Eh, eh, y, es, eh, y es un lugar donde no existe la mediación humana, ¿no? Y es uh -huh. eso me parece muy interesante. Y es un lugar entre la ciudad y el campo, entre lo regulado y, no lo, y lo no regulado, ¿no? Y ese tipo, digamos, de, de espacio intermedio a mí personalmente me interesaba mucho. ¿no? Sí, eh, por continuar un, un momento con la obra de Álvaro, ya que estamos aquí, una cosa que es paradójica es que... Tu intervención, tus columnas, uh -huh. eh, sería la parte contemporánea, uh -huh. la parte más reciente y es un resto, uh -huh. está destrozado. Uh -huh. eh, es la parte más eh, peor tratada uh -huh. comparado con todo lo que hay alrededor, ¿no? con el resto de las columnas. Sí, bueno, evidentemente sí, sí, uh -huh. son, No dejan de ser esos fragmentos, esos son pilares de la algodonera de Córdoba... Que como eh, sabrán ustedes, pues fue uno de los centros, una de las fábricas de algodón del tejido industrial más importantes de España, eh, que ocupó 400.000 cuatro, hectáreas. Eh, es un lugar que fue una cooperativa, es decir, con, es decir, eh, que empezó en el año 62 y que eh, como consecuencia de diferentes operaciones, eh, pues la fábrica se cerró. Eh, entre ellas, pues toda la presión. ...digamos, del llamado clan de la caja rural... ...que se dedicó expresamente... ...y de acuerdo a la prensa de la época, a asfixiarla, ¿no? ...es decir... Eh, ...y al mismo tiempo, curiosamente... ...es decir, pues esos terrenos... ...de la que ocupaba la algodonera... Eh, ...que habían sido terrenos agrícolas... ...vinculados al algodón... Eh, ...y que eh, se cambió su uso industrial... Eh, ...con una cláusula de que si se eliminaba la fábrica... ...tendría que volver a ser agrícola... ...pues en ese momento, en esos años... Eh, ...constructores importantes y conocidos de Córdoba, muy importantes... ...y el Ayuntamiento de la época cambian esa cláusula para que sea residencial... ...porque se eh, estaba hablando de la expansión de la ciudad en el llamado sector poniente. Eh, y eso significaba, pues bueno, decir, una construcción de viviendas, de <risa> complejos, de servicios eh, enormes. Sí, ¿no? por volver a centrar la, uh -huh. la conversación, en cualquier caso fíjense que Álvaro se ha descrito no como crítico, que a mí casi me da algo uh -huh. sino como que estableces una relación con las cosas uh -huh. y todos los nombres que estás uh -huh. diciendo si eso no es crítica, a lo mejor es que ya la llevas tan dentro eh, que no eres consciente bueno, es un de poco, ella es un poco investigar un esa poco ¿no? De, ¿no? y ver un poco tirar de los un hilos, poco investigar ¿no? decir... y decir este hombre sí. hizo bien sí. entonces, antes Miguel, tú para hablar de, de cómo entra de qué es lo que entra en los museos ¿no? qué debe entrar, has hablado de un momento en que se produce esa escisión y entonces dejan de convivir el presente y el pasado, digamos. Sin embargo, está claro que hay un filtro. Has dicho que el de Álvaro es un caso de éxito, pero no todos los no todos son casos de éxito. ¿no sí. ¿Qué hacer? ¿Qué medida hay para establecer ese filtro? Bueno, él ha hablado de la colaboración, yo creo. ¿no? Y yo creo que en el texto, no sé en qué texto tuyo... Eh... Hablabas de la, de la diferencia de relacionarte con un museo histórico y con un museo contemporáneo, donde la relación con el, con el museo histórico era más <coughs> objetual, por decirlo de alguna manera, ¿no? y en cambio uh -huh. quedaba lo subjetivo, quedaba un poco más aparcado. Yo creo uh -huh. que tú el esfuerzo que haces más bien es, es volver como a unir ¿no? La, no, la, es que la Es decir, el museo histórico tiene digamos un, unas imágenes, unas narrativas que son que es una tradición muy larga, Sí. y eso evidentemente pues eh, es decir si te vas a poner a trabajar con eso tienes que entenderlo si no, es sí. decir, sino, no tiene ningún sentido ¿no? es decir yo creo que, que hay que ser muy consciente precisamente en el proyecto de monstruos Espejo y Reino, Ornamento y Estado eh, eh, creo que es muy importante entender eh, eh, la historia de ese edificio para qué ah. se ha usado o para qué se usó, por qué se construyó con qué funciones ¿no? Sí. que no dejaron de ser eh, un lugar de asueto es decir, para el rey pero también un lugar de celebración eh, del ejército y de las victorias españolas en un momento en el que el poder eh, de la monarquía hispánica estaba en declive, es decir, que era una especie como de, de, element, de cosa panfletaria a través de, de, de, de imágenes pictóricas hechas por pintores que nunca estuvieron en, en esos lugares, ¿no? pero que las celebraron como grandes victorias, ¿no? eh, que curiosamente es decir, han, han sido más importantes los cuadros que muchas veces las, las victorias. Entonces, yo creo que es decir, entender ese funcionamiento, ¿no? es decir, de, de estos eh, lugares, de estas imágenes, ¿no?, en orden a eh, digamos, intervenir o, a, o, a, o a apuntalar o a contar algo, ¿no?, o a, o a plantear una cierta crítica. Lo mismo en este edificio, eh, el Salón de Reinos, que pasa a ser luego Museo del Ejército y que, evidentemente, con el franquismo, pues eso se convierte eh, en una gran celebración, de alguna manera, de, del poder de, de la época hasta el punto de que, ...de que la, la sala del eh, de de, de bando nacional... ...de alguna manera la sala de la Cruzada, ¿no? Era la sala que había liberado a este país de, de algún demonio, ¿no? eh, y de, Hay toda la especie como de, de, de, de, de, ¿no? de elaboración... y ...de interpretación y de construcción, digamos, de, ...de elementos ornamentales y de contenido... ...para contar una historia que, que era, era construir un país... ...que estaba en la ruina absoluta en todos los sentidos y que se le dota de un heroísmo, es decir, pero de un heroísmo de, de, de cartón. ¿no? Entonces, decir, Álvaro, ¿tú considerarías que para que eh, las intervenciones se consideren de éxito es fundamental que aclarar algo, eh, encender una luz sobre un tema bueno, que que mal conocer, registrado? Bueno, tienes que conocer un poco, tienes que respetar y entender ese lugar con el que estás trabajando. ¿no? Es decir, yo cuando llego, cuando a mí me propone la Fundación Refor.. Eh, en vez de hacer algo en, el, en la periferia, hacerlo en el Museo Arqueológico eh, y, y vuelvo al Museo Arqueológico. Haces las dos cosas, claro, traes la periferia. Sí, y, pero sobre todo veo en el contexto del Museo Arqueológico qué es lo que hay. ¿no? Mm. ¿Qué es lo que tenemos en ese patio? En ese patio tenemos unos, unos fragmentos estupendos, pero fragmentos que evidencian una crisis, ¿no? es decir, el ideal quebrado. Y una mala construcción. Claro. ¿no? ¿no? Bueno, es decir, no, pero me refiero a los, a los fragmentos romanos, ¿no? ¿no?, en este caso, ¿no? Es decir, es un, son fragmentos estupendos de un ideal, pero quebrado. Es decir, hay, es el producto de una crisis política, de una crisis de poder, es decir, de uh -huh. una disolución de Estado en ese momento, ¿no? Eh, y, y para mí eso es importante, es decir, hablar de... En ese sentido, de, porque las obras muchas veces eh, las leemos desde esta pátina de formalismo, del ideal. Uh -huh. Vamos a ver, hay... hay es decir, en el caso de la arqueología, y que hablaba Lola decir, de trozos rotos, ¿por qué están rotos? No? Es decir, no porque se hayan roto así, porque sí, es decir, porque mm. ha habido un conflicto, ¿no? Es decir, es decir, ha habido y en el caso de, de la algodonera me parecía tan relevante que, además, es curioso, son… son, eh, son la algodonera, como sabréis, es una obra de Rafael de la Hoz, es decir, eh, eh, que se comienza a proyectar en los años 50, ¿no? Es decir, incluso en el 52, me parece, que le empieza a trabajar en ese proyecto. Y, y bueno, pues, como, se, como se, consecuencia de esta crisis, eh, digamos, eh, de especulación urbanística, de la fábrica, se, la fábrica se cierra, eh, se esquilma, desaparece de todos sus elementos de tejado, es ocupada por un jardín que es espectacular… El que habrá próximamente otra pieza que está prácticamente terminada. Y, y todo lo, que, es decir, lo que me interesaba es precisamente esa idea de crisis ¿no? y de cómo se vuelve a repetir. ¿no? Es decir, eh, y por eso estos, estos dinteles están aquí. Al fin y al cabo, estos dinteles de la algodonera y estos dinteles, ¿no? materiales diferentes, de épocas diferentes. ¿no? De hecho, el otro día hablamos en la presentación cómo. Ir, eh, es decir, el mármol es el material noble también de ese momento y de las clases, digamos, más opulentas. Lo interesante yo creo que en este caso es que el, el, el concreto, el cemento, es el material, digamos, emblemático del siglo XX con el que se han construido todas, todas nuestras ciudades. Es súper cuestionado ahora. Efectivamente. Bueno, eh. decir, las ciudades de prácticamente todo el mundo están hechas con mm. este material, se han sí. convertido en ese material y ahora vemos cómo, es decir se está también descomponiendo, ¿no? Sí. Es decir, o cómo es en este caso. Se desintegra, ¿no? ya prácticamente. Ojalá se desintegrara, de hecho. Cuando hemos empezado hablando de quién gana con la intervención, con la llegada de la creación contemporánea a los museos patrimoniales, eh, rápidamente, Miguel, tú has hablado de dos patas, ¿no? El arte y los artistas. Entonces, hay una tercera que a mí me parece muy importante, seguramente como periodista, que es el público. ¿Qué gana el público con eso? Gana, ¿Se desorienta eh, se sorprende le no yo, yo, yo creo primero yo creo que en la cuando contestándote a la pregunta anterior. Sí, ¿sí? Sí, perdona. Eh, yo creo que no cada museo es, es, tiene que reaccionar de una manera diferente cuando hablamos de museo parece que todos los museos somos iguales y es que cada museo tiene y de hecho si tomamos en cuenta los proyectos que ha hecho el propio Álvaro aunque se estén produciendo contemporáneamente el proyecto del Salón de Reinos en Móstoles y esta intervención en este museo, son radicalmente diferentes sí. los proyectos, ¿no? no el, de, el del Salón de Reinos eh, es una esa visión más más historicista, más digamos y más subversiva seguramente, sí. curiosamente y siendo más distante del museo, porque ¿Dónde se representa tu trabajo? No se representa en el propio Salón de Reino, sino cerca de Madrid, pero no en el propio museo. ¿no? Y por La lo tanto, periferia, como decía, en las afueras de Madrid. Y tiene una naturaleza especular en ese sentido. ¿no? Estás proyectando eh, una, eh, toda una investigación, todo un proceso, todo un trabajo de filmación, de fotografiado, de documentación, de, de una parte… ...que todavía no va a ser el parado, pero que será el parado y está en el... ...incluso incorporas el futurible o la, el futuro, digamos, inmediato de ese espacio. A aquí, siendo siendo una intervención en el propio museo, de acuerdo con el museo... ...en colaboración con el museo, ¿eh? aquí no puedes hablar de algo subversivo. Eh, creo que, que puede ser, quizás, has hecho arqueología contemporánea yéndote a encontrar en la algodonera... ...a ese magnífico arquitecto... ...hemos disfrutado hoy a la tarde... ...de una visita a la Cámara de Comercio... ...y bueno, es una, una, una pieza... ...realmente extraordinaria... ...la que hacen García Paredes... ...y Rafael de la Hoz y Oteiza... Pero ¿no? ese... bueno, has encontrado... Ese, ...ese edificio... ...y lo has trasladado en un gesto... ...has encontrado una cosa que me parece... ...que recomiendo la lectura... ...o la relectura... ...del viaje a Italia de Goethe... ¿no? ...cuando se encuentra en el Foro Romano lo que le llama la atención es que la naturaleza ha, eh, ha cubierto a, a la antigüedad, ¿no? ha cubierto a la ruina. ¿no? Y, y me parece que tú, en, tu, en lo que vamos a ver en la segunda parte del trabajo, en el vídeo, vamos a ver un poco esa, esa ruina emboscada ¿no? en, la, en la naturaleza. ¿no? Pero eh, por eso te quiero decir que no, no, no, es, es muy diferente. La, no, hay, no hay una receta para relacionar lo contemporáneo... Yo ahora mismo trabajo en el Prado, era muy difícil, porque enseguida cualquier cosa que hacías, eh, digamos, generaba… Como es casi una especie... intocable, sí, es muy… Sí, no, generaba, tenía tal notoriedad el museo, tal presencia mediática y demás, que, que todo, todo se disparaba, ¿no? Y era muy difícil luego, una vez generada una polémica, pues tratar de reconducirla, ¿no? Yo trabajo ahora en un museo de... En el museo Aún de así, Cerca. perdona, sí. porque es a propósito de eso, Miguel, disculpa que te interrumpa, tuviste algunas intervenciones súper osadas, por ejemplo, la de Miguel Ángel Blanco, sí, el sí, toro sí, sacado sí. de lo que había sido el Prado, ¿no? un antiguo museo de sí, ciencias naturales, sí, plantar un toro delante... De... del Tiziano, ¿no? Bueno, eso se atrevió Miguel Ángel ¿sí? Sí. Bueno, ¿tú Ahí te está la responsabilidad del artista sí. No, hicimos hicimos en el Prado hicimos experimentos ¿no? porque yo consideraba que el Prado es un museo muy especial y tiene una relación muy especial con los artistas, quizás sea el, el museo que, que inspire más a los artistas de los que existe de los grandes museos ¿no? El Louvre, por ejemplo que es, es, una, es un museo ...por el que han eh, merodeado los artistas desde el principio... ...los artistas de la, de la vanguardia del 19 y del 20, ...pero digamos es un museo un poco menos... Eh, ...más institucional, ¿no? ...que tiene que ver más con... ...es un museo más enciclopédico... Eh, ...casi diría yo, incluso más político... ...en cambio los artistas en el Prado... ...desde los primeros que nos empiezan a visitar desde, desde 1819... Eh, ...encuentran en el Prado una estimulación realmente extraordinaria para su trabajo... ...y eso pasa ahora también. ¿eh? Si contamos la de artistas que están produciendo cosas en torno al Prado... ...que no solo Álvaro, sino muchos otros artistas que, que llegan al museo ...y todavía están bebiendo de ese manantial. ¿Y por qué ¿no? tú crees que es tan estimulante? ¿Porque es una colección pues porque es, concreta? Porque es, porque es una colección hecha por los propios artistas... Mm. ...es decir, la colección histórica del Prado... La propiedad era de los reyes de España, pero lo que los reyes fueron encadenando a lo largo del tiempo fue eh, una labor de mecenazgo hacia artistas contemporáneos. Sí. O sea, Velázquez fue contemporáneo, el Tiziano fue un grandísimo contemporáneo. Los ¿no? vemos ahora como artistas de la historia sí, sí. del arte, pero eh, digamos que, que, que, que es una secuencia de, de grandes personalidades artísticas. No es un museo hecho por los historiadores del arte. Si vas a Londres, a la National Gallery, ese es un museo hecho por los historiadores del arte, por una mentalidad de la historia del arte, donde tengo que reunir todos los ejemplos con las mejores muestras del arte, de la pintura occidental, desde, desde el Renacimiento hasta... hasta el, y entonces, bueno, pues vas coleccionando y, y completas el, la historia. El Prado es una colección hecha, hecha por los propios artistas ¿no? y, y, eso, y eso yo creo que es lo que le... Cuando, cuando Manet, por ejemplo, que es un momento bastante, eh, digamos, eh, relevante de la historia del arte moderno, cuando Eduard Manet viaja, eh, a pesar de todas las dificultades de viajar a Madrid desde París en 1865, entra en el museo, y sale corriendo a escribirle a Fantin Latour una carta eh, diciéndole me he, encontrado, «Me he encontrado con este pintor de pintores, que es Velázquez, no ya, vamos, simplemente decir eso, ¿no? Sí, sí. Has encontrado con un pintor O sea, ya él forma parte de esa genealogía, ¿no? O sea, ha, ha suscrito esa genealogía sí. y, y la proyecta al, al, al arte del siglo XX, ¿no? Y por eso me parecía muy importante que el arte contemporáneo siguiera... Siguiera presente en el museo. ¿no? Y a veces eran proyectos más, más pequeños, proyectos, pues bueno, vino Richard Hamilton, de hicimos una, una exposición muy, yo creo que bastante interesante con Thomas Struth, ¿no? que hizo toda una serie Tomás dedicada a las, también, sí. a las meninas. ¿no? Hicimos varias cosas y varias y varias, sí. y varias cosas también con Álvaro. Sí. ¿no? Sí, yo en el Prado, bueno, yo estuve pues, unos siete años y medio, que para mí casa ha sido una especie como de gran residencia ¿no? eh, y privilegio, ¿no? porque estar allí conviviendo con, con estas obras y sobre todo con las maneras de pensar ¿no? de estos artistas. ¿no? Y, y un poco, eh, eh, para, eh, en mi caso personal, eh, y hablando precisamente de la naturaleza de la colección y de lo que tú decías, de cómo es una, es una colección muy genuina eh, y, Creada por pintores, pero eh, tiene esa idea un poco de cómo un verso responde a otro verso. ¿no? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, la Dani lleva de Tiziano y al lado tienes la Dani lleva de Rubens, eh, lo que tienes no es una copia, ¿no? es cómo Rubens ha llegado a Madrid, ha visto, ha visto a Tiziano, ha dicho: ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo, ¿Cómo esto lo entiendo? Y la única manera que tiene de entenderlo es comiéndoselo. ...y regurgitándolo otra vez, devolviéndolo desde su propio ser... ¿no? ...desde su propio punto de vista, ¿no? Incluso, no sé, hasta los propios borrachos de Velázquez, ¿no? Es decir, eh, eh, Velázquez se encuentra con esta, con, en Roma con esta escultura... Con, este, ...con estos ideales clasicistas, ¿no? Pero les da una vuelta. Te, te lo planto aquí, sé hacerlo, lo acepto, lo... Lo entiendo, pero al lado te coloco, le doy dos vueltas de tornillo y te coloco la plebe, ¿no? te coloco uh -huh. el vómito. ¿no? O los propios eh, cuadros de Villa Medici era muy curioso verlos en la exposición de, de Roma, naturaleza ideal, que es cuando yo empecé a trabajar en el Prado, ¿no? sí. que es un poco también, está muy relacionado con todo esto. ¿no? Estaban pues eh, cuadros de, de muchísimos pintores ¿no? y, curiosamente, allí los de Velázquez, ...se veían como dos cosas extrañas. Es que son dos cosas extrañas. Son dos cosas extrañas porque pues, mientras que, no sé, Claudio de Lorena... ...hace estos paisajes ideales, que no reconoces, pero ideales, ¿no? Esos árboles que no sabes muy bien lo que son, esas columnas, tal... ...de repente te encuentras decir en esos jardines de vida un espacio concreto un tipo de pincelada concreta, los andamios no son ideales. Son los, hablando de únicos, otra cosa, los ¿no? únicos paisajes de Velázquez sí. pintados cuando está enfermo. Sí, sí, sí, y hay algo sí. de huida y de libertad claro, en eso, ¿no? de claro, lo que ves. Sí. Que... Y entonces, para mí, en el, en el Prado pasan todo ese tipo de cosas mm. y que me parece que son absolutamente relevantes. Porque son las mismas maneras en que un artista trabaja hoy en día. Pero eso, sí. tiene, eso para mí siempre me han encantado esos sí. cuadros, porque además viví un año en Roma y me ha llamado sí. mucho la atención ¿no? cuando sí, sí. todavía no era sí, sí. la Academia Francesa. ¿no? Pero investigando vi que sí. había como un, una especie de paralelismo, muy posterior, sí. claro. David también solo tiene un, un paisaje uh -huh. y también lo pintó cuando estaba encerrado y enfermo uh -huh. por revolucionario sí. o sea muy muy posterior ¿no? uh -huh. pero la gente que tiene solo un paisaje uh -huh. que en lugar de estar en Roma pues comprando uh -huh. lo que tú decías, coleccionando para, uh -huh. para un monarca, está enfermo y se pone a pintar lo que, lo que hay por la ventana y ese diario también está en el Prado ¿no? El propio Salón y... de Reinos por no despistarnos, por no sí, desviarnos perdón. mucho sí, de, sí. De la, del trabajo de Álvaro eh, cuando, cuando se construye el, el, el, el Palacio del Buen Retiro, al mismo tiempo se encargan todos los programas decorativos y sí. prácticamente todos los pintores romanos y napolitanos sí. están trabajando para el rey de España, para ese trabajo. ¿eh? Y ahí se ve, eh, bueno, la parte central, el programa central de la, de la, era el propio Salón de Reinos, el lugar de recepciones de los embajadores de los reyes, donde... Estaban los grandes retratos pintados, ecuestres pintados por Velázquez ¿no? y estaban las victorias del reinado, de principios del reinado de Felipe IV. ¿no? ¿Eh? Y allí se ve otra vez a Velázquez como un extraño. Él, él, él está manejando los encargos de Carducho, de todos los pintores, de Curbarán, de, de, bueno, de todos los pintores que colaboran en la, en la decoración del salón. Y él hace la rendición de Breda, que es un radical, único de la, de, la, de la historia del arte, ¿no? que no tiene que ver ya nada con... Todos los cuadros del Salón de Reinos eh, de otros artistas eran eran cuadros anticuados. ¿no? En cambio, Velázquez se encuentra en la forma de narración, ¿no? no ya no ya en la técnica, porque yo creo que los... los hombre, era prodigioso ¿no? la, la, la capacidad, de, el talento que tenía Velázquez para pintar, pero seguramente igual Murillo pintaba mejor que Velázquez, ¿no? Sí. Pero lo que Velázquez tenía era un pensamiento, o sea, lo que transmite es un pensamiento radicalmente contemporáneo y por eso, por eso seguimos yendo al Prado y nos encontramos con Velázquez, disfrutamos de Tiziano, de Rubens, de no sé qué, nos aterroriza Goya eh, porque nos aterroriza todavía nuestro mundo, nuestra contingencia contemporánea, pero eh, delante, de, delante de Velázquez ...nos rendimos ante, ante una visión realmente exacto del arte conceptual... Sí, ...y sí, creo, sí, sí, las meninas, no no creo que se pueda... Sí. Y, ...y entonces, ¿cómo? decir que eso no concierne al arte contemporáneo es ridículo. Entonces, ¿por qué en la fecha, si no me equivoco, es la del nacimiento de Picasso, no? Por los ¿cómo miedos, miedos que tenemos los conservadores, los historiadores del arte... ¿eh? ...entonces decimos decidimos que, que la fecha de separación de la historia... ...del arte que cuenta el Prado y la historia que cuenta Reina Sofía... ...es el nacimiento de Picasso, ¿no? ¿Quién puede...? Eso es, una, es un acto de, de una autoridad bastante discutible, ¿no? Es decir, ¿por qué eso, no? ¿Por qué porque hay que establecer administrativamente de alguna manera una separación? Pero, mira, si tiene que haber administrativamente una separación... ...pero eso no quiere decir... ...que los museos no sigan tratando del arte... ...uno, con una especialización contemporánea... ...y con una especialización de carácter histórico... ...pero creo que se tienen que cruzar... ...otra vez las miradas entre lo contemporáneo... Eh, ...ya no, el problema es, también es un problema de espacio... ¿eh? ...yo creo que, que, que cuando, eh, en el caso del Prado... ...cuando llega la, la revolución, la gloriosa... ¿no? Uh -huh. ...y se nacionaliza el Prado... ...porque hasta ese momento, hasta uh -huh. 1868... El Prado era titularidad del Rey, era una colección real. Como el retiro. Y, pasa y se convierte en un museo público, el Museo de la Nación. En ese momento se, se decide suprimir otro museo en paralelo, el primer museo nacional, que es el Museo de la Trinidad, ¿no? que era el museo que había recibido todas las obras de la, desamortización, de la, de la normativa desamortizadora. ¿no? Y se decide incorporar las colecciones del, de, la, de la Trinidad al Prado. ...y entonces existe un colapso... ...realmente no, el museo no tenía capacidad... ...para absorber todo, todo, todo ese conjunto, ese patrimonio... ¿no? Uh -huh. ...y entonces de, yo creo que de ahí surge también... Ese, ...esa especialización entre los museos de arte contemporáneo... ...y los museos históricos. ¿no? Uh -huh. bueno, yo algo que me planteo mucho precisamente en esta relación... ...de, de, de museo de arte contemporáneo... con museo patrimonial, patrimonial o histórico... ...es un poco eh, eh, la propia práctica del arte, ¿no? es decir, eh, como algo mmm, más que de una tendencia, más de estar en el momento... ...más eh, como, una, como, como un elemento anacrónico que existe en el tiempo, ¿no? De hecho, el, el proyecto Espejo y Reino, que surge de alguna manera... ...cuando yo estoy preparando una exposición en el Prado para un artista, para Sai Wokian, eh, y yo era el coordinador y bueno, pues tengo que empezar a preparar el espacio y estoy viendo todo el espacio, evidentemente estoy allí y me meto por todas partes Igual merece sí. la pena que expliques un poco porque sí. es muy singular lo ah. que hace este artista que trabaja con pólvora sí. etcétera, que también bueno, ha sido cuestionado sí. y está en... Sí, sí bueno, pues a lo mejor quieres sí. hablar tú de, eso, de esa que. Me encantaría, bueno, sí, eh. sí eh, eh. Pero bueno, voy a terminar un poco Creo, sí. de... que, creo que lo hiciste fatal, me fui del museo y no supiste sacarle partido a ese artista, creo que que os quedasteis como pues, sin pólvora, realmente, ¿no? ¿Eh? Y era un artista maravilloso eh, que había trabajado en unas circunstancias bastante complicadas con una china muy diferente de la actual, no sé si la de ahora es peor, pero... Eh, eh, pero, bueno, había tra... básicamente su trabajo era, era trabajar con la pólvora en, en eventos, digamos, que hacía, digamos... Eh, la naturaleza en el paisaje y luego ya trasladado esa, la técnica de las explosiones a la materialidad de la obra de, de arte ¿no? la pintura y demás y eh, en el momento en el que eh, se planteó que el Salón de Reinos pasaba a ser del museo y que todavía no se había hecho ni el concurso ni nada eh, nos planteamos un poco quitarle o sea, ya el Museo del Ejército se había trasladado hacía tiempo ya al Museo de Toledo, al Alcázar, y el edificio estaba, estaba como lo, como lo que fotografías tú, ¿no? Y yo creo que ahí esa, esa labor de documentación que tú haces es valiosísima, ¿no? Porque además no es una. no es. digamos, la, la haces desde, desde tu subjetividad, ¿no? Sí, sí. por decirlo uh -huh. eh, plenamente, porque o sea, estás incluso desnudo te, te te delante, delante del salón y de los espejos del del antiguo Museo del Ejército ¿no? y que en ese momento en el, que, en el que todavía no podía ser lo que iba a ser en el futuro para el Prado, decidimos empezar a desarrollar una serie de invitaciones a artistas, no era solo este artista chino, eran otros artistas también y la idea era, eh, bueno, pues en el caso de, de, de este artista era, bueno, era pasar del Museo de Artillería, que realmente es el origen del Museo del Ejército, los artilleros fueron los que colocaron después de la guerra de la independencia sus piezas para eh, crear ese museo, ese fue un acto. Y bueno, la idea era, era más bien bueno, pues que, que se creara una obra, eh, una obra que surge de lo mismo que surgen digamos las guerras ¿no? contemporáneas. ¿no? Y, y bueno, bueno, había una cierta, una poética y yo creo, yo por lo, por lo menos con, en la relación que yo tenía con este artista, pues bueno, lo que planteamos era era una, bueno, pues una, la posibilidad de que, de que ese espacio <coughs> adquiriera la condición de un espacio de nuevo sí. para el arte. ¿no? Esa era la misión. ¿no? Uh -huh. yo, yo me fui de la dirección del museo y entonces no pude cuidar del proyecto y yo creo que se convirtió, yo creo que le encontré a él eh, completamente desorientado, sí, sí, no, sabía, no, había, no, había, no tenía una interlocución dentro del museo, y de alguna manera yo creo que banalizó muchísimo su, uh -huh. su trabajo, su intervención, ¿no? sí, ¿Eh? sí. Y, y luego, bueno... Tú, o sea, estamos diciendo sí. que el arte contemporáneo, cuando llega al museo, debe ir de la mano tiene que de que le deja entrar. Tiene que haber, una, tiene ¿no? que haber un buen diálogo con quien tiene, la, sí. quien tiene un poco... Yo en ese momento tenía la responsabilidad de la dirección del museo y también, hombre, conozco mejor que otras personas un poco cuáles son los planes, los plazos, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, eso estaba planteado más en sí. un momento en el que no estaba previsto que yo me fuese tan pronto a, uh -huh. a dirigir otro museo. Hay una cosa que no hemos contestado todavía eh, y es esa tercera pata, ¿no? El público. Eh, se hace que, se, O sea, ¿se deja entrar el arte contemporáneo en los museos para actualizarlos, para dinamizarlos, para atraer otro tipo de público? Si lo haces para traer público, si metes lo contemporáneo para traer público, te equivocas. Sí, yo también lo creo. Sí. Si, haces, si es una acción de marketing, es lo mismo que te dicen, no, si metes lo contemporáneo y traes a la gente joven, también te equivocas. ¿no? Yo creo yo creo que, yo creo que, que, que, que, lógicamente, cuando yo he dicho que el arte es responsabilidad de los artistas y los, y los museos es responsabilidad de la sociedad es que también la sociedad es responsabilidad del museo. Es decir, el museo tiene que generar, si crea una, una colaboración con un artista contemporáneo, tiene que crear, eh, eh, digamos, los instrumentos de interpretación que ayuden al visitante a entender esa colaboración. A veces es el, el silencio, ¿eh? A veces lo que conviene es simplemente generar una, un tipo de reacción en el, en el visitante que, que simplemente, pues, con su perplejidad, porque no creo que haya que, que evitar eso, ¿no? Es decir, que... Pero, pero creo, creo que sí que es impor, muy, muy importante que, que lo que haga el museo eh, tiene, que, tiene que tener en cuenta visitantes, ¿no? Cuando ah. yo a, la, no voy a No, no me Cuando yo llegué a la dirección del Museo del Prado, eh, nadie se hacía cargo de los visitantes. Era... era, era estaban to, todo la mayor parte de la gente inteligente que había muchísima gente brillantísima trabajando en el museo estaban trabajando pues, en sus cosas en las labores de conservación en la restauración y tal y no había realmente no había mucha gente preocupada con esos individuos o colectivos que entraban en el museo no sabíamos lo que pasaba con ellos salían y al final se convertían en un dato estadístico y poco más no y una de las primeras cosas que hicimos al empezar a trabajar era, por supuesto, eh, digamos, reconocer, reconocer quién, quién, quién, quién visita el museo. ¿no? Y, por ejemplo, un proyecto que hicimos con este fotógrafo italiano, con Giodice, ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. que fue encargarle eh, un atlas humano del museo. ¿no? Y esa fue su, su colaboración sí. con nosotros. Y era simplemente durante unos meses, eh, se, se, se situó su plató... Fotográfico en el museo, iba pidiendo la colaboración de los visitantes, iba de una forma aleatoria eligiendo, bueno, eh, como una especie de retrato colectivo, individual, pero al mismo tiempo colectivo, de quienes eran los visitantes claro, del museo. Claro, es que. Esa es la, sí, la... este descuido del visitante, que en realidad sí. es la razón de ser del museo, ¿no? Ah, sí. Si, sí, no si, si, si no quieres que sea un contenedor, como tú decías okay. antes, ¿no? Eh, se ve un poco desde fuera o se puede llegar a ver las intervenciones. Como que va la cultura por delante de la educación, cuando en realidad sería necesario y que fuera al revés, ¿no? En los museos eh, norteamericanos o en los ingleses, en los británicos, se ve, hay unos departamentos de educación fortísimos. Sí. Ves, casi la intervención sería eso, niños dibujando, niños haciendo camisetas, niños intentando, sí. muy distinto, ¿no? Ese tipo de intervenciones para llegar a entender, sí. para llegar a relacionarse desde, desde el... ...el mundo actual, ¿no? Sí. Yo, yo creo que, por ejemplo, muchas de las, las intervenciones eh, contemporáneas... ¿no? De, ...de artistas, precisamente en museos patrimoniales... ...es un poco eso, el ciudadano, ¿no? Es decir, entrando ahí a esa colección, ¿no? A esos contenidos, a esas narrativas... ...tratando de articular desde el presente... Eh, eh, ...lo que está pasando ahí, es decir... Eh, es, ...es el ciudadano, ¿no? Es uh -huh. decir, yo en ese sentido es decir, me coloco como ciudadano que me presento, es decir, me, me, me enfrento a, a, a ese pasado patrimonial, ¿no? Eh, y lo cuestiono o lo leo o, o hasta qué punto eso es relevante... O, ...o quiero contar una historia que no está contada, ¿no? Pero, es decir, creo que hay las, las intervenciones contemporáneas... ...creo que también son exitosas y que juegan des, desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar, yo creo que de, desde, desde ese ciudadano, ¿no? Es decir, de, de, desde el momento actual, ¿no? Uh -huh. Y en el caso, por ejemplo, de, de Espejo y Reino... Es decir, yo entro, como había comentado antes, en un momento determinado y luego ya, eh, con ese material, eh, con María Virginia Jagua, que ha sido casi, casi la comisaria de la exposición y con el equipo de Juan Herreros, y ya nos planteamos qué hacer con todo ese material y, y, y decidimos que rehacemos el Salón de Reinos, pero desde un lado, de alguna manera, históricamente complicado en la periferia, pero precisamente pensando que ese proyecto que está en Móstoles, en realidad, a quien está apuntando es al Prado. claro Al Prado, ¿qué quiero decir? Es decir a toda esa historia, sí, de alguna sí, manera, sí, sí, a todo sí. ese espacio, a toda esa representación del Estado. no es decir, A lo que, que se dio cita claro, ahí, claro, sí, y cómo, y, a esa convivencia. Claro, ¿no? que, y, y, y, y lo está haciendo desde un lugar, desde Móstoles, que es un lugar de la periferia, clase trabajadora, es decir, es decir y está apuntando hacia, hacia ah. el centro, es la propia, digamos, de alguna manera, población, ¿no?, la que está, de alguna manera, desnudando todas esas capas que, curiosamente, en la, en la remodelación de Foster desapare, ya han desaparecido. ¿no? Eh, hicimos una visita eh, no hace, antes de la inauguración de la exposición pues con, eh, con Manuel Segade, con Juan Herreros, nos recibió un conservador del Prado en Virginia… Y ya muchos de los elementos que aparecen en, en, en estas fotos o la, y la propia instalación ya han desaparecido. ¿no? Son capas de esta historia que de yo, alguna yo diría, manera. Yo diría que afortunadamente. Porque, bueno, y, porque, pero, pero... porque lo que desapareció antes fue, que yo creo uh -huh. que fue un drama. El auténtico drama, yo creo, reciente del Salón de Reinos es, es que desapareciera la instalación original del Museo de la Ejército. Sí, sí, sí. O sea, desde un punto de vista historicista, lo que más valor tenía sí. de esa pieza de patrimonio, desde mi punto de vista, era esa museografía increíble sí. de finales del XIX, sí. que se mantenía incluso pues, bueno, por, por esta especie como de, de inmovilismo ¿no? de la, del régimen, ¿no? sí. Pues se mantenía eh, activo. Una vez desmantelado eso, el museo, se, y una vez destinado el, ese edificio al Prado, es el Prado ya el que tiene que darle darle una, una, uh -huh. la, una nueva utilidad y no creo que sea, has utilizado algunas veces el, ter, el término blanquear la, uh -huh. la, yo creo que está muy bien que se, que se documente el pasado pero que también hombre, un, un espacio un espacio para el que trabajó Velázquez, entre otros artistas que, re, que, que está reivindicado por el museo como un espacio necesario para para expresar el arte que conserva el museo ...pues bueno, pues, pues que, que encuentre ese espacio y que lo, que lo pueda utilizar delante de la sociedad... ...me parece que es una, no es blanquear, es, es realmente darle, darle un, un nuevo uso... ...y un uso realmente creo que, que, que muy noble, ¿no? a esa, a esa, sin olvidar el pasado. Sí, precisamente la, yo creo que la pieza esta, este de Móstoles, precisamente incide en eso. En esos últimos años, ¿no? es decir, ahora se va a volver a escenificar ese siglo XVII, ¿no? Con todas esas obras, pero eh, ¿qué pasa con esos otros años, estos años recientes, ¿no? es, decir, eh, es como una historia que se elimina. ¿no? Bueno, que en cualquier desaparece. caso, tu obra la está recuperando. No, no Yo... lo que dice, lo que, vamos, los, eh, lo que dijeron los responsables de patrimonio es que ...lo que se podía tocar y lo que no se podía tocar... ...y los arquitectos que participaron en el concurso... ...jugaron con, esos, con esas uh -huh. limitaciones... Y, eh, digamos, y, ...y básicamente lo que, lo que se pedía digamos, uh -huh. era conservar la parte... ...lo que llamaba Rafael Moneo el pecio uh -huh. ¿no? del siglo XVII... ¿no? ...o sea decía la, lo, que, lo que queda que es, que es poco de la estructura original del siglo XVII, eso es lo que, lo que y todo lo demás era era, se podía se podía tratar, ¿no? uh -huh. y, y, es eso, y yo creo que eso es lo que se lo que uh -huh. se planteó en el sí. concurso, ¿no? Bueno, eso, eso antes... Son jerarquías, ¿no? De, de, de, de, ¿Quién decide también un poco esas jerarquías? ¿Quién tienes ahí ¿no? el casón del Buen Retiro? En el texto que escribe Juan Herrero uh -huh. en el esto habla de algunos de los usos del casón. Se olvida de la cuarta parte de los, de los usos del casón. En el Casón museo. ha sido de todo. de todo y fue un maravilloso museo de reproducciones que inspiró Cánovas del Castillo y que nos lo cargamos el año 58 a piqueta, o sea, para dedicar, porque el el, la Dirección General de Bellas Artes necesitaba un espacio para exposiciones temporales, uh -huh. que era lo moderno, y, lo, y nos cargamos una, una, una versión otra vez Bueno, ya les decía que este diálogo era valiente, sí. ¿no? Sí. Por puntos de vista distintos, complementarios, etc. En cualquier caso, antes de dejar entrar al público haciendo preguntas, si quieren, a no ser que os parezca que os estoy interrumpiendo demasiado, no, no, ¿no? No, no. a mí me gustaría eh, saber qué papel podrían tener las redes sociales, siempre me lo he preguntado, sí. en la intervención de, o la actualización o la apertura o la puesta al día de las colecciones patrimoniales. Mm. Eh, eh, bueno, son son evidentemente informativas, pero eh, y tienen la fuerza es, que tienen y un, el poder que tienen. Sí, absolutamente. Eh, es un, el espacio digital, creo que es un espacio un, es un nuevo espacio, es otro es otro tipo de espacio, pero eh, creo que que no existe, es decir, eh, una, una relación de alguna manera corporal, política, ¿no? es decir, del cuerpo de la obra y, del, y de la escala de la obra con el cuerpo del espectador, ¿no? es decir, eh, ahora mismo, eh, es decir, se están haciendo todas estas instalaciones inmersivas, yo hice, hice una en el Prado, precisamente con, es decir, con el Bosco, eh, bueno, pues que estuvo bien, eh, pero la a veces, primera, sí, la primera, efectivamente, <risa> y tratamos de hacer algo que no fuera necesariamente inmersivo, fuera otra cosa, ¿no? Y de, muy deprisa, y bueno. Mí, eh, a, pe, tú tienes, la tienes como, a mí me pareció una obra maravillosa. Sí, sí, sí. Maravillosa. Pe, sí, pe, decir, lo conmovedora, que... te tocaba, te llegaba, te... Sí, pero yo también era el coordinador. Bueno. Es decir, que gestionaba, de alguna manera, bueno. los costes, la producción, bueno. la, el interior, no esa intrahistoria que, que luego, luego lo he repensado y me hubiera interesado que eso hubiera... ¿no? Claro. O sea, que, cuando te, le tocaba pintar claro, las meninas, claro, ¿no? o sea, claro. que, que bueno tienes que saber manejarlo, sí, no te quedó una pieza, os quedó sí, una pieza sí, maravillosa, sí, sí. ¿no? De, porque eh, antes has dicho educación esa es en la misión del museo, yo creo que la primera misión del museo es la conservación, mm. la conservación intelectual y la conservación material del patrimonio, porque si no eh, conoces bien eh, lo que tienes no lo puedes comunicar, o sea, yo creo que el, el, eh, no, muchas veces nos estimula más pensar bueno, es la educación, es abrir, sí es, por supuesto, es que es la segunda uh -huh. columna, el segundo pilar de la institución, uh -huh. pero antes yo creo que tiene que estar el conocimiento en torno a lo que, el, el uh -huh. rigor y la autoridad que el museo le concede a su colección eso no creo que, que, que me equivoque a los que tenemos la responsabilidad de los museos, y luego por supuesto abrirlo en ese abrir el museo pues el museo tiene que negociar con con la sociedad que le toca en cada tiempo y si es una Lo estamos viendo ¿no? la reconsideración de las, de las colecciones, ¿no? Sí. La sí. búsqueda de pues otras razas, otros sexos, Totalmente, otro, sí, ¿no? no, tiene que hacer una lectura diferente mm. y también tiene que hacer un buen uso de las tecnologías que le ofrece la, su contemporaneidad. Creo, en este momento, que no sabemos muy bien qué hacer con estas tecnologías. Si te soy sincero, creo que el Prado es el que mejor, en la crisis, en la crisis, eh, en la pandemia, quiero decir, cuando se cierran los museos, nos quedamos todos, como empezamos a salir como payasos al circo, ¿no? cada uno intentando ofrecer chuches por aquí y por allá de lo que hacíamos en el ámbito digital y, y el único que realmente, o uno de los pocos museos, que realmente estaba preparado, pero no por porque sabía que, que... sino porque había hecho una verdadera transformación digital en el Prado okay. y salió con, una, con un nivel de contenidos generando un buen ejemplo. Uh -huh. Ahí me parece que es un buen ejemplo de cómo el museo histórico, un museo como el Prado, se tiene que comportar con esos medios. No, uh -huh. no dejar sacar fotos en el Prado. ¿Por qué? El, el, el, sí. Se critica mucho. Sí. Pues es un acto de respeto hacia la experiencia que tiene el visitante del, del, sí. del arte. Ya que tienes una buena web y tienes las imágenes en altísima resolución accesibles, no, no necesita la gente sacar fotos de los. A mí me encanta sacar fotos sí, eso, de las obras sí. que estoy viendo. Pero creo que la gente, si metes el smartphone o metes una tablet en el museo, deja, la gente deja de experimentar lo que realmente tiene de valor, la experiencia fundament... esencial y real. De la... sí, fundamentalmente sería para hacer selfies, no sería pues fíjate, para... esa imagen de éxito, cuando hablamos del éxito de los museos y tal, si la imagen de éxito es el Louvre, eh, 11 millones de visitantes al año, y la gran la imagen, el emblema es un montón de gente, de espaldas ya a la Yoconda, de espaldas, ya no de frente, por lo menos antes están de frente, de espaldas a, a la vista, haciéndose un selfie. No me parece que es algo que el museo deba de estimular, debe, debe ser muy crítico con, esa, con esos comportamientos, ¿no? porque si no, creo que, se, creo, creo que nos equivocamos. Y tratar de comprimir eh, la experiencia de, de una gran obra de arte o de una, de una obra de arte en un, en un TikTok, pues me parece que es imposible, ¿no? uh -huh. porque salvo que la obra esté creada... Para TikTok, ¿no? En ese o sea, si es una, medio, claro. si es un, sí. una obra creada pero si no es imposible, que está por ¿no? ver, sí. Y eso decía Miquel Barceló, otro artista también que también bebe mucho del Manential, de la historia del arte, decía, en una ocasión dijo una cosa que me pareció genial, y es que, que cuando estaba en un museo y se encontraba con alguien que pasaba como un minuto delante de un cuadro, le daba, te, tenía ganas de abrazarle, ¿no? <risa> y, y yo creo, yo creo que sí, vamos... Yo creo también al, al público hay que pedirle que venga con, con sosiego, que, que igual no tiene que verlo todo, que vea... Lo, o sea, que, que, que el tiempo en, en el museo es un tiempo diferente y el arte requiere pues, una liturgia una determinada. Sí, llamémosle... sí Bueno, es una sí. experiencia que, que es única, irrepetible, ¿no? y, y memorable y individual, porque es otra cosa también que nos... Eh, Tratamos de confundirnos pensando que, que son las audiencias. Oye, no, no, no, yo nunca he visto en el museo esa cosa que se llama público. Ves, ves di, diferentes eh, personas sí. con diferente procedencia, formación diferente, pues, pues delante, de, delante de lo que el museo ofrece, ¿no? Y, uh -huh. y eso, es lo, eso es lo que el museo tiene que, que cuidar. ¿no? Y a los arquitectos también, ¿eh? ¿O los arquitectos al museo? Aquí tendríamos debate también. No, a los arquitectos también, porque, porque, porque muchas veces los arquitectos piensan que los museos son un edificio. ¿Sí? Tienen ese, ese es otro, otro de, los, de los defectos. de Es que los arquitectos piensan que sí, el museo está dentro de un edificio. Y si el edificio es, es maravilloso, como es el del Prado de Villanueva, fantástico. Si además viene uno muy bueno y te hace una ampliación, estupendo. Pero lo importante es el museo. ¿Sí? ¿Eh? Y, no, y no tanto el edificio. ¿no? Porque, no, como antes has citado la polémica o de, en torno a la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, eh, resumo muy rápidamente, para no dejar en el tintero este tema, eh, el, quien ha emitido una queja sobre el desarrollo del proyecto y, por supuesto, de todos los cambios que se producen en las cosas que conocemos pues nos producen cierta, cierto problema, pero en este caso eh, la única crítica es que el edificio, uno de los edificios originales del museo, que es del año 45, el, el edificio que de Urutia y sí. diseñadas por Urrutia y Cárdenas, eh, mereció el año 62 ser reconocido eh, como eh, monumento nacional. ¿Y por qué? Porque hubo un real decreto que eh, incluyó a, a los ciento y pico museos, incluido este, me imagino. Eh, como, eh, vamos, en la máxima calificación de, de patrimonial, como museos. Y el primer artículo dice, y lo serán también los edificios mientras sirvan para ese fin. Por lo tanto, es muy claro que, digamos, que el, que el título se lo merece el museo, no, no tanto la arquitectura, aunque nos guste mucho la arquitectura que existe y no nos guste nada lo que nos, van a, lo que nos ofrecen los arquitectos contemporáneos. Perdonar esta digresión, pero, pero no, no la agradecemos. Podía dejar. La agradecemos que no dejes ninguna pregunta sin responder. Alguien del público quiere preguntar algo más, o ya nadie. Adelante, Carlos. Claro. Bueno, eh, ¿Se puede repetir la pregunta? Porque... Eh, sí, eh, Carlos ha preguntado cuál era mi relación con este museo y de esta pieza. Eh, bueno, es decir, eh, con Córdoba. Eh, bueno, yo he estado en Córdoba varias veces, conocí el museo, pues tendría a lo mejor nueve años, cuando la ampliación no existía. Eh, estaban excavando en ese momento el teatro, estaba lleno de barro, de agua, aquello. Eh, y bueno, eh, me presento a esta convocatoria de la Fundación Ardecor. Eh, planteó un proyecto que eh, tituló El tercer patio, eh, precisamente planteando esta idea eh, de, eh, de patio, pero fuera del centro, es decir, quebrando esa jerarquía del centro, con otro tipo de plantas que hablan de plantas indomables, de plantas salvajes, ¿no? eh, con toda esa significación que, que tiene los salvajes, ¿no? es decir, lo no… Lo no eh, eh, eh, cuidado lo que no está instrumentalizado por, por el hombre en este, en este caso y cuando me dicen eh, que me han dado la, la residencia me comenta también Carlos Pardo que es el comisario de, de, del proyecto eh, que bueno pues que el museo arqueológico está muy interesado en, en que plantee un proyecto aquí y entonces evidentemente vengo al museo que hacía pues eso muchísimos años que no había vuelto y veo los patios, veo lo que hay en los patios y, entonces, pues, al final eh, lo que eh, empiezo a ver la colección que tiene, sobre todo en, en el patio de abajo, que es el que más me interesa, empiezo a ver que, bueno, que esos fragmentos son fragmentos que responden a lo que he comentado antes de momentos de una crisis, ¿no?, es decir, decir, que sí, son fragmentos ideales, ¿no? pero quebrados, ¿no? que hablan de, de, de una disolución de poder, ¿no? Y me pongo a investigar un poco, pues, en el contexto, digamos, de Córdoba, de, los, de las periferias, de esa historia reciente que a mí personalmente me interesa y me encuentro con la algodonera. Me encuentro allí con, uno, con un montón de pilares rotos, quebrados y me doy cuenta que es, que es lo mismo. Y entonces, pues, evidentemente, hablando de arqueologías del presente y, y de cómo surgen estas arqueologías, es decir, surgen al final, pues, de razones muy, muy similares, ¿no?, de producto de una crisis de poder, crisis especulativa, crisis económica… Y, bueno, pues eso, eso ha sido un poquito la, la relación, ¿no? Y, evidentemente, a partir de ahí empiezan a surgir, de alguna manera, dentro de todo este material, pues otras piezas, ¿no? Es decir, un vídeo que estará eh, eh, próximamente, que ya está editado, que tenemos que terminar de, de, de montar la sala, sobre estos eh, jardines salvajes, ¿no? Estos patios salvajes, ¿no? Es decir, que precisamente cuestionan un poco, eh, eh, pues, es decir, esta idea, digamos, de lo... ...cuidado del de, de, de, de lenguaje digamos, que, nos, que nos viene de los centros... ¿no? ...y posiblemente una serie de visitas, es que me interesa bastante de hecho hacerlas... Una, ser, ...una serie de visitas guiadas, simplemente significando precisamente... esa ese especie de, de, de, de anarquía vegetal, de, de, de, de lugar donde el hombre no ha mediado... ¿no? ...es decir, dentro del de contexto, evidentemente, de, precisamente de, de estos patios... ¿no? Bueno, pues si nadie más quiere hacer ninguna pregunta, yo quiero dar las gracias, por supuesto, a Lola, al Museo Arqueológico, por acogernos. Eh, Miguel Zugaza ha hablado del arte como responsabilidad del artista, del museo como responsabilidad de la sociedad. Ha hablado de un momento de escisión en el que el arte contemporáneo se queda fuera del museo. Eh, ha hablado también del de museo... Eh, que tiene la obligación del museo de responder a la sociedad que le toca en cada momento. Y también ha dicho una cosa que para mí es muy bonita, que es que el tiempo dentro del museo tiene que ser otro que el tiempo que hay fuera, aunque lo que está fuera entre en el museo. Y también, pues eso, que el arte requiere liturgia y que es una experiencia individual. Y Álvaro Perdices, que está exponiendo aquí, ha hablado de, de los fragmentos, eh, de los fragmentos que hablan de de un desorden, de un, lo has dicho tú mejor, crisis, ¿no? de crisis, ¿no? de crisis de poder sí. fundamentalmente sí. y de la idea de el museo no como un contenedor, sino como un generador. Yo creo que en, en lo que hemos venido a hacer aquí ha sido justamente eso, uh -huh. juntar las nuevas ideas, los nuevos enfoques uh -huh. con lo que ya existe y tiene reconocimiento sí. para ver sí mismo, qué manera, sale de ¿no? todo eso, uh -huh. ¿no? O sea que gracias a todos por la atención. Gracias.